Cristo.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 ¡Familia, mis hijos!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 Debo ir con él, mi amor. Di mi palabra.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 ¿ Buscas a alguien? No.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 Guardias, liberad a esta y a su hermano. Has roto tu promesa. Tú No sabes cómo era aquello. Pero ella sí sabe cómo era aquello. Yo se lo he mostrado. Beatriz, no. no.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 Pero sí, teníamos un trato.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 malgastes lágrimas, niña. Conociendo a mi hijo, habrá muerto hace tiempo. ¿Osas entrar en mi casa?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 ¡Quédatelo! ¡Quédatelo todo! ¿Cómo alimentaré a mi familia? No es problema mío. Debo atender a mis amigos.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 ¡Hemos venido a matar a estos herejes! ¡Hemos venido a reclamar la Tierra Santa! ¿Desde cuándo un hereje vale la vida de un cristiano? ¡Ya basta!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 We'll <laughs>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 decidir el destino de estas almas. ¡Qué almas! Por eso luchamos. ¡No son como nosotros! Luchad conmigo, cruzados. Grabad la sangre de los paganos. No os lamentéis. Sus almas ya están perdidas.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 Espera. Debo ocuparme de ella. He llegado hasta aquí. Confío.